ver, enfocado... ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato. Torre de Colserola, 712 escalones, punto más alto de la ciudad de Barcelona y 100 runners. Vamos a ver quién de ellos es capaz de subir hasta arriba del todo sin dejar de correr estos escalones. mira mira mejor que mires tú con la cámara que como mire yo me pilla un vértigo y me voy para abajo jueves 6 de la tarde faltan 12 horas para que nos vayamos a la cape Epic, pero sobre todo antes falta una hora para que lleguen 100 pedazos de corredores locos para enfrentarse a estos 712 escalones del punto más alto de la ciudad de barcelona vamos a estar con todo el equipo de adidas runners barcelona encabezado por el capitán carlos castillejo <música> Y vamos a estar rodeados de 100 pedazos de amigos corredores. Antes de que lleguen y antes de que a mí me dé el vértigo, echarle un vistazo al Pepinaken para que os hagáis una idea de la magnitud de la tragedia. ¡Yee! ¡Yepa! Y ahora sí, ahora que ya habéis visto la fricada que se nos ha ocurrido y la magnitud de la tragedia, uno, que empiece la fiesta y dos, que lleguen los invitados al festín. Muchas, muchas, muchas gracias a todos por estar aquí, por tener ganas de correr, por dejaros liar por todas estas cosas. Así que el primer aplauso de la noche para todas vosotras y para todos vosotros. Todos los que estáis aquí, cada uno tiene su motivo para correr. Eh, por aquí está Carlos Castillo, que, hostia, aunque de repente haga una lesión de deporte saco o que se rompa del todo tal, es un tío que va a correr, a correr, a correr, a correr, para llegar lo antes posible, para ganar carreras, para ser el más rápido. Hay quien corre, pues como la fría, de repente mira para abajo y dice, coño, me falta una pierna. Me la suda, me calzo dos zapatillas y me voy a hacer un ultratre. Hay gente que corre, pues, como Ares, que está hoy por aquí también, que le dicen, diabetes, diabetes, pues diabetes mis ovarios. A mí esto no me va a tumbar, voy a seguir corriendo y dándole y tirando para adelante. Mi correr me rescató cuando estaba hundido en la Mierda. había perdido un trabajo donde una empresa que estábamos montando con unos amigos se fue a la mierda donde me dejó la novia un argentino que gracias por empatizar chicos eh, es algo que hacer pienso, puta gracia que me hizo a mí eh, y cuando después de perder todos los ahorros después de que digo, te va a rechar del piso lo vas a perder todo pues en toda esa vorágine eh, perdimos a nuestra madre eh, por un cáncer muy rápido muy hijo de puta y que nos dejó a todos jodidos y en ese momento lo único, lo único, lo único eh, a lo que podía agarrarme era, da igual, si era la una de la mañana, si eran las dos de la mañana, si eran las tres de la mañana, cuando de repente me despertaba y la puta tenía unas ansiedades que no podía más, era pues unas zapatillas, unas mallas y a salir a correr. Y primero eran cinco minutos, luego eran diez, luego eran un kilómetro, luego eran dos kilómetros, luego me iba al chambury y cuando acabábamos de fiesta con los colegas yo me iba al guardarropía, me pillaba la maleta que tenía la ropa ahí y todos se iban para casa borrachos y yo me iba para casa corriendo, un poco torcido también, pero me iba para casa corriendo, pues porque es la única cosa que me daba un poco de tranquilidad. Fue un kilómetro, luego fueron dos, luego fueron tres y, coño, luego un día fue un Ironman y luego fue un Ultraman. Bueno, la cosa se complicó. Entonces, aquí da igual, el que corra un kilómetro, el que corra cinco, el que corra para ganar, el que corra Ironman el que corra Ultraman, el que corra por montaña, nos hace un poco más felices y un poco más libres. Así que mientras esto os siga haciendo felices, coño, por favor, por favor, por favor, no dejéis de correr y seguir dando dentro. Así que sí, este de verdad es el último más feliz. A ver, ¿qué estamos presentando y qué llevamos de nosotros? Hemos ganado en comodidad, hemos ganado el, el ajuste, JAPA, que es un, más o menos un 20% más reactiva. ¿no? Sheila es corredora de montaña, entonces hoy no es una montaña, no, pero no. lo que te encuentras aquí, joder, en cuanto a desnivel, en cuanto a tal, que para ti será casi como estar en casa. Bueno, eso sí, el desnivel, la verdad es que nos da la pena, y, sobre todo, bueno. Sí, porque me parece que se van a atragantar tanto escalones de arriba. Ingrid, mira, hablando de atragantar, necesitamos que nos des un poco de experiencia y para todos los que estamos aquí, que nos des algún consejero. Cuando os venga el punto ese de inflexión, de cansancio, de mm, me rindo, no penséis todavía me quedan 300 escalones, sino ya he hecho 500 y voy a por todas. Y que disfrutéis mucho. cuando veáis que os estáis metiendo en el edificio, todavía faltarán 10 pisos más. Lo, lo digo para animaros, eh, para que os lo toméis con calma, con ganas y con ilusión, ¿vale? Bueno, familia, el que diga que correr es de cobardes, que le meta un par de ovarios o un par de huevos y que suba para arriba. Muy importante, dejar pasar a Javi Ordienes y a disfrutarlo. ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! uno en uno, podéis salir uno detrás de otro, pero eso sí, intentemos que de uno en uno, que no la liemos y al llegar arriba nos tomamos unos refrigerios, ¿de acuerdo? Y un poco de oxígeno que a esto invito yo. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Venga! ¡Vamos, chavales! ¡Jabalbis! ¡Jabalbis! ¡Jabalbis! ¡Madre mía! ¡Chaval! <ríe> ¡Cómo aprientan las piernas! Además, yo soy tan listo que me he ido con la GoPro ¡Y con el megáfono! ¡Vamos, chavales! Ya nos estamos metiendo en la estructura. ¡Míralos, míralos! ¡Vamos! Que estoy pillando! No podríamos haber ido por el ascensor o en un detrimento por las escaleras mecánicas. ¡Planta 6! ¡Venga! ¡Cuatro plantas más, chicos! ¡Machete, actitud y ¡Gusta, vale. Valentín, ¿volvemos? No, no hay huevos. No, no, no. no, no. de videaken o sea, os queréis creer que son las 3 de la mañana que en 10 minutos nos vamos para la cape y que aquí tenemos a todo el equipo rindiendo a full ¿sabes? editando videaken, preparando maleta y todo listo para que ya tengáis el vídeo bueno, ya sabéis que aquí la cosa va de somos unos fricazos pero nos flipa serlo, vamos allá y el domingo, primera etapa de la equipa. Vosotros no durmáis que ya estáis dormidos.